La limpieza y desinfección de las granjas avícolas es parte fundamental en los procesos de bioseguridad. Esterifarma cuenta con una línea de productos sanitizantes y desinfectantes a base de solución electrolizada de superoxidación, CES con pH neutro, ampliamente utilizada en el sector pecuario por seguridad y efectividad en la eliminación de microorganismos patógenos, así como de principales enfermedades que afectan la producción avícola. Estericlin y Solubet, por su inocuidad, se pueden utilizar desde la desinfección de la cama al recibir los pollitos de un día hasta la desinfección completa de una galera en un brote, aún en presencia de los animales. El detergente sanitizante Estericlin permite eliminar fácilmente la suciedad, disminuyendo cargas microbianas. Solubet desinfectante de alto nivel con amplio espectro de acción. Se puede usar en presencia de animales. No daña tejidos ni mucosas. No genera resistencia bacteriana. Tiene pH neutro. Puede ser utilizado en la desinfección de instalaciones, equipos y accesorios en granjas avícolas de pollo de engorda, ponedoras progenitoras e incubadoras, arcos sanitarios, tapetes sanitarios, vehículos, Jaulas, recepción, granjas de progenitoras y productoras, casetas de pollo de engorda y postura comercial, granjas de aves de postura, equipos y utensilios como comederos, bebederos, tolvas, pisos, paredes y jaulas. Elimina los principales virus que afectan la producción como influenza aviar, Newcastle, anemia infecciosa aviar. Infección de la bolsa de Fabricio. Reovirus. Marek. Hepatitis con cuerpo de inclusión. Bronquitis infecciosa. En aerosol detiene brotes respiratorios y disminuye la respuesta postvacunal. Su uso disminuye la incidencia de problemas entéricos. Solubé, Efectiva desinfección de superficies en unidades de producción y sanidad animal. Nuestra misión... Llevar la salud animal a todos los sectores de la producción pecuaria en México. Esterifarma. innovando soluciones para la salud y bienestar animal.